Hola, bienvenidos. Siguiendo con el análisis que estamos haciendo en algunos de estos vídeos sobre las fuentes de innovación y que desarrolla Peter Dracker en su libro La innovación y el empresario innovador, quería referirme en esta ocasión a dos nuevas fuentes de innovación. La primera de ellas es la aparición de, acontecimiento, de un acontecimiento externo inesperado algo con lo que no contábamos y que sucede resultando inesperado ello va a implicar siempre una innovación en producto pero permanecer en lo que es el negocio de la propia empresa es decir, seguiremos con nuestra actividad pero nos vamos a ver obligados a realizar innovaciones en producto veamos un ejemplo la aparición de una nueva normativa que afecte o bien para la exportación a determinados países o nuevos requerimientos sobre el producto. Es un acontecimiento inesperado que nos obligará a realizar innovaciones en el producto. Veamos otro ejemplo más cotidiano. Algunas cadenas de supermercado habían empezado a optar por poner en paquetes el pescado, en unidades empaquetadas, o bien las verduras empaquetadas. Sin embargo, un acontecimiento externo inesperado como es el rechazo o poco interés de los clientes hace que estas cadenas de supermercados reconsideren su posición, innoven nuevamente en producto y vuelvan a ofertar estas verduras, este pescado, estas unidades de carne en carnicería habitual y por despiece. Así pues, la presencia de acontecimientos externos inesperados es una fuente clara de innovación. Permanecerá nuestra actividad, pero se requerirá innovación en producto. Peter Dracker, asimismo, puntualiza otra fuente de innovación, que es la presencia de algo incongruente, lo que él denomina lo incongruente. Es decir, algo que pensábamos que era de una forma, pero que en la realidad es de otra. Hay una discrepancia entre lo que nosotros pensamos y la realidad. Esto va a obligar a un cambio interno. Así como el acontecimiento externo inesperado no obliga a un cambio interno, aquí sí, aquí tenemos que realizar un cambio interno. Veamos ejemplos. En nuestra oferta de producto, cuando exportamos, nos damos cuenta de que unos países empiezan a decaer en su demanda, mientras que otros pueden empezar a incrementar su demanda. Ello nos va a obligar a innovar en nuestra red comercial, en nuestros productos, rediseñándolos para estos nuevos mercados, en nuestra logística, etc. Nosotros pensábamos que los países predominantes para nuestros productos eran, por ejemplo, los países europeos, y vemos que en un momento determinado pues son los países del este de Europa o los países árabes. Vemos otro ejemplo de incongruencia, una diferencia entre lo que nosotros creemos que es y lo que la realidad es. Por ejemplo en el diseño, el diseño suele ser muy habitual que en las empresas los diseñadores piensen que el mercado demanda un determinado tipo de diseño y sin embargo la realidad en el mercado, en el punto de venta es diferente, es más tradicional y más aferrada a tradiciones antiguas. Incluso puede haber una incongruencia dentro del proceso, del propio proceso, entre lo que nosotros pensamos que es y la realidad. Y me atrevo a proponer una innovación todavía no desarrollada y que hace referencia a esta incongruencia, cual es en el automóvil, estamos acostumbrados a tener ordenador a bordo y una cantidad, diríamos, de artilugios que nos ayudan a hacer más cómoda la circulación y el mantenimiento. Y sin embargo, cuando nos ponemos a cambiar una rueda, tardamos no minutos, sino que decenas de minutos. Es una incongruencia que tengamos unos coches prácticamente robotizados en muchos de sus aspectos y sin embargo el cambio de una rueda, esta es la incongruencia, resulte tan pesada, incómoda y lenta. Así pues, Peter Tracker en su libro La innovación y el empresario innovador nos aporta Nuevas fuentes de innovación, en este caso, al hacer referencia a los acontecimientos externos inesperados y a lo incongruente. En futuros vídeos seguiremos analizando nuevas fuentes de información. Muchas gracias.